en Región Ignota Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar hoy en Región Ignota eh, Bueno, ya ven vamos un poco con nuestras costumbres uruguayas voy a estar consultando aquí en el, en el móvil o en el celular eh, Apunte simplemente de este gráfico que voy, voy a referirme acerca de él de, de cómo llega en sí a, mi, a mis manos, o a mi mente eh, no es nada extraordinario es una información que se maneja por todos lados pero tal vez cada uno encuentra un esquema eh, de cómo eh, poder eh, transmitirlo no somos muy amantes de la fenomenología son cosas que están este, un poco más sujetas a la imaginación y también a la fantasía y eso eh, ya de por sí es bastante difícil exponerse y hablar de, libremente de estos temas, de, de estos hallazgos este, místicos que de alguna manera la ciencia se empeña la ciencia también como, como, como un gran esquema dogmático en sí mismo este, también se empeña en dejar eh, fuera Pero que son temas que todos nosotros eh, Incluso muchos científicos manejan muy bien eh, Pero bueno, se insiste eh, en dejarlo a un costado No nos interesa eso ahora Les quiero hablar de, de que mi preocupación Era cómo expresar algo Cómo poder explicar algo en las charlas y demás eh, acerca de las diferentes eh, vibraciones con las que nos movemos los humanos y una suerte de, de idea de que en la realidad eh, hoy día que se habla ya mucho de realidades paralelas y eso eh, hay un sinfín de realidades paralelas dentro de nuestra propia realidad que no lo podemos este, ver y notar así como no vemos y notamos las ondas de radio eh, de wifi y, y, este, y todo lo que microondas y todo lo que nos rodea pero que sin embargo hacemos uso de ellas y que existen bien en nuestra realidad existen entonces una cantidad de lo que yo he dado en llamar carriles vibratorios eh, estos carriles simplemente lo que hacen es diferenciar determinados patrones de conducta determinados eh, lugares ya sea físicos o mentales en los que nos movemos los individuos y vaya que hay una gran diferencia entre unos y otros y vaya que también hay una gran coherencia dentro de lo que se puede ver como actuación de cada uno de los individuos dentro del entorno en donde se mueve. Sin irnos demasiado en introducciones, vamos directamente a empezar a describir cómo hemos visto en nuestra mente una vez al despertar un día este esquema, que es bastante complejo de, de graficar, pero vamos a hacer lo posible de ir explicándolo este, palmo a palmo y si bueno si nos queda algún material como para otro video si nos hace muy largo este material este, lo haremos en una segunda parte pero bueno, vamos a establecer entonces que hay un primer carril en el que estamos la mayoría de nosotros eh, es un carril vibratorio que podemos definir donde se mueve eh, la cantidad de conceptos, actitudes, eh, ideas, formas de pensar, esquemas de pensar, esquemas de pensamiento, en los que nos movemos la mayoría. Donde hay valores este, muy arquetípicos que se, eh, se emplean diariamente entonces en este carril en donde estamos la mayoría de nosotros <coughs> perdón, tenemos eh, valores como eh, el odio como el recelo eh, el enojo la envidia la mezquindad la frustración la altanería este, comportamientos ruines eh, y que, o sea, podemos nosotros salir enseguida en la defensa de nosotros mismos no reconociendo algunas o ninguna de estas valoraciones sin embargo, eh, las tenemos en el cotidiano y mucho más de lo que creemos y basa, vayamos a basarnos en el concepto ese básico de el ladrón ¿no? eh, se roba algo cuando tomamos una cosa que no nos pertenece ¿verdad? eso es lo que más o menos universalmente todos conocemos ahora define el valor de la cosa que sustraemos al ladrón o define una persona si es ladrón o no dependiendo del valor de lo que se sustrajo todos coincidimos que, que no que así se robe un céntimo así se robe un banco uno entra en ese terreno de lo robado es un ladrón entonces si uno es un ladrón por robar un céntimo o un banco es un ladrón y basta es decir, que uno no zafa de esa denominación eh, Independientemente del valor de lo que haya sido sustraído por la persona Sustrajo algo ajeno que no le pertenece y eso lo convierte en un ladrón Bien, no importa el grado ínfimo de mezquindad, de odio o de comportamiento ruin que tengamos Nos hace ruin Ahora, muchos pueden decir eh, Bueno, pero de eso no, no escapa nadie eh, Es imposible no serlo en algún aspecto de la vida Un poquito esto, un poquito lo otro Entonces, yo le diría que eso es una verdad a medias Y que en realidad hay muchos, muchas acciones Que de hecho es muy posible que muchos de nosotros hayamos dejado lejos Varias de esas actitudes Y créanme que sí se puede Créanme que sí es cierto Que dejamos atrás muchas actitudes que no son evolutivas Muchas actitudes que emprendemos Que llevamos eh, al, al cotidiano Que podemos transformarlas Sobre todo cuando tenemos un ambiente vigilante sobre todo cuando esas cosas son hechas en grupo, en un ambiente de trabajo, en un grupo específico de algo de estudio o de algo. Eh, ciertamente esos son vigilantes que tenemos. Las policías de, nuestros, de nuestras actitudes, si no somos nosotros mismos, son los demás. Son nuestros amigos, son nuestros entornos e incluso nuestros enemigos, entre comillas. Este, si es que los si es que los tenemos, o si es que lo podemos considerar así. Eh, la cosa es que en ese carril no es este, muy extraño encontrar a personas que tienen unas creencias que son limitantes, eh, que tienen, eh, que a menudo son fanáticas estas creencias. Nosotros vemos en el grueso de la población que se manejan con estos valores Valores de envidia, valores de odio, valores este, que son ciertamente mezquinos Porque en la primera de cambio, cuando hay algo que nos afecta, enseguida soltamos la hilacha Todos somos bonitas y buenas personas en un principio y cuando nos conocemos todos interactuamos de la mejor manera posible hasta que hay algo que toca nuestros, nuestro talón de Aquiles o toca nuestros, este, nuestras sensibilidades, nuestros puntos más sensibles. Ahí es donde sacamos nuestra verdadera esencia o por lo menos lo que está dentro de nosotros. Enseguida sale a la luz, resurge, aflora y a veces no son. Precisamente valores coherentes con lo que mostramos un principio O coherentes con lo que incluso queremos ser Porque hay una intención denodada, denostada de ser de una manera eh, Denodada, sí, de ser de una manera Pero eh, muchas veces estamos en una lucha interna con nosotros mismos Y no podremos zafar de la impulsividad que nos lleva de pronto a cometer algunos eh, actos de los que inmediatamente nos arrepentimos. Y está muy bueno eso, porque habla de una persona en construcción, de un ser que está en borrador. Y, es, y eso, es, eso es muy bonito de ver, porque es un ser que no se vuelve preso de sus palabras, y un ser que puede revertir una situación dada siempre a fuerza de marcar una evolución de querer marcar una, hue una huella noble en su vida y de revertir aquello que se hizo ¿Ya? entonces nosotros nos podemos sentir identificados con alguno de estos elementos o creer que no los tenemos solo y hasta cuando de alguna manera nos hacen saltar ese resorte que evidentemente desnuda, que sí, tenemos poco, bastante eh, de, de muchas de esas actitudes. Bueno, este gráfico lo que hace es simplemente ponernos frente a ese análisis, ver de qué manera nosotros tenemos y en qué grado, en qué medida, algunos de estos valores. Sé que la mayoría de nosotros transitamos por este, por este carril. De hecho, ningún ser viviente nace sabiendo o nace con, con, salvado de todos estos valores porque en sí, en un principio, estamos todo el tiempo, desde niños sobre todo, conviviendo con, con el egoísmo, eh, conviviendo con este, lo que nos conviene. Todo el tiempo estamos luchando con algo de lo que nos pertenece, esto es mío, esto me conviene, este, esto es para mí. Eh, solo a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que si cada uno, como este, decía mi finado padre, si cada cual tira brasa para su asado, este, en definitiva nadie va a poder asar y este, o solamente una, una persona. ¿no? Eh, entonces, eh, mucho de eso pasa, ¿no? en, en, en el mundo, este, sea cual sea que, que tomemos como brasa. Este, pero carbón, eh, carbón para la barbacoa sería, ¿no? Eh, cada cual tira <risa> carbón para su barbacoa. Este, en sí, lo que hablamos es que eh, cuando vamos creciendo, a veces entramos a notar que todos tienen su propia barbacoa y que debemos, de alguna manera, repartir el carbón para que nos dé para todos o para que todos podamos, en definitiva, cumplir con nuestros objetivos. Entonces, como digo, muchas veces podemos crecer y darnos cuenta, pero otras veces no. Y otras veces es el mismo entorno el que nos hace ver y a veces de no muy buena manera eh, que algo estamos haciendo mal cuando nos enfrentamos con el, en el devenir diario con el otro en esa interacción es cuando empezamos a notar que hay determinados valores que tenemos que no hemos querido soltar y que son los que nos hacen chocar somos eh, gregarios Por tanto Nuestra forma de crecer Es en la comunidad Es en conjunto Es con los otros Siempre hay unos otros Nosotros podemos Cambiar de carril vibratorio Hacia un carril Y acá yo no le quiero poner escalas Ni nada Simplemente es Un carril en donde ahí reconocemos que hay una vibración, si se quiere, más sutil que hace que nosotros podamos ya notar que venimos desde un lugar eso ya nos pone en otro lugar si notamos que los demás son nosotros hace un tiempo en muchas actitudes que nosotros ya hemos dejado atrás eh, en muchas acciones que ya no emprendemos muchas decisiones que ya son eh, más, más pensadas, más craneadas en, en que hemos dejado eh, la impulsividad ya nos da, estamos dando cuenta que las otras personas que sí hacen eso las estamos viendo como nosotros hace un tiempo y eso es significativo porque ya está demarcando que nosotros lo estamos viendo desde otro lugar entonces quiere decir que nos hemos pasado a otro carril cuando pasamos a otro carril el siguiente carril mantiene otros valores ¿no? en el otro carril no quiere decir que seamos más elevados Igual antes de pasar al otro carril quería hablar este, del uso energético de, la, de las personas del primer carril. ¿Y, y, ¿Y por qué más o menos lo, de, lo definimos así? Se dice, según este gráfico, que eh, hay un uso escaso, deliberado y consciente de la mente. Hay un uso escaso de la mente. ¿Por qué? Porque actuamos más por una cuestión más instintiva, más de lo que tenemos como información. En nuestra, en nuestra cabeza no, o en nuestra formación y, y también más impulsivamente eso es lo que nos hace pasar por todos estos valores este, ¿no? de altanería, de mezquindad, de frustración, de envidia, de enojo, de odio por comportamientos ruinos y un montonazo de otras denominaciones más que podemos meter ahí eh, se usa la mente escasamente porque cuando la usamos es cuando podemos ver que esos valores ya no son para nosotros conducentes o evolutivos. Entonces es cuando nos cambiamos. Y el uso de energía que tenemos en ese carril es en un nivel deficiente. ¿Por qué? Porque todos esos valores, todas esas reacciones nos hacen perder mucha energía. Mucha energía vital nos preocupamos demasiado y le tomamos mucha importancia al confrontamiento con nosotros y eso eso nos hace perder mucha energía entonces por eso decimos que nos mantenemos en un carril vibratorio este básico eh, porque estamos todo el tiempo malgastando esa energía eh, enojándonos eh, eh, peleando, confrontando tomando las cosas que nos pasan como, como algo que es una gran conspiración hacia nosotros eh, cuando decimos ah, tengo un mal día cuando decimos, ah, estoy mal cuando decimos, ah, estoy en un pozo cuando decimos, ah, para mí que me hicieron algo ¿no? este, estamos siempre en, una, en un circulito muy chiquito mental en el que siempre intentamos poner la responsabilidad en el afuera la responsabilidad está en el afuera no en nosotros todo es lo que nos hace y bueno eso es lo que marca en sí eh, el tránsito por ese por ese carril después hay un un carril al que pasamos ahora en donde en vez de tener ¿no? ya sea que en el carril primero tenemos como convención de que tenemos un uso deficiente de, de la mente y eh, o, o escaso no, o nulo de, de la mente y un nivel deficiente de, de energía acá en este carril que es un poco más sutil sin embargo gastamos gastamos mucho más energía eh, el gasto es excesivo y por qué porque en este carril eh, tal vez nosotros hacemos cosas para, para generarnos energía vital pero también perdemos mucha mucha energía y cuando uno es consciente de que pierde energía eh, esa pérdida es mayor y ya vamos a ir explicando el mecanismo de por qué aquí en este carril decimos que tenemos un mal vínculo aquí en este carril nos damos cuenta de ese mal vínculo eh, porque somos cómplices en este carril estamos en la dualidad eh, en este carril no, no afronto estoy lleno de inseguridad y soy una persona influenciable bueno, se puede decir que todos estos valores también pueden correr en el Carril anterior, sí, pero ¿qué hace que nosotros nos pasemos absolutamente hacia otro carril vibratorio más eficiente para nosotros y más evolutivo? Es el abandonar todos esos valores primarios. Una vez que abandonamos esos valores primarios, una vez que ya nos dejamos de, de pelear, que nos damos cuenta que la confrontación no nos sirve en demasía empezamos a entender que muchas de las cosas que ponemos en el afuera son responsabilidades nuestras y por eso es que el, nos malvinculamos aquí ya nos podemos dar cuenta de que el afuera influye en nosotros pero por acciones directas que nosotros hemos tomado. No por cuestiones fortuitas, no porque las personas de afuera nos hagan daño este, deliberado, sino porque nosotros permitimos esos daños. Nosotros nos vinculamos mal y pagamos las consecuencias de ello. Igual solemos... Este, Rendirle las culpas al otro, a los demás. Pero bien nos damos cuenta que fuimos nosotros los que otorgamos todas y cada una de las acciones que el otro emprende con nosotros. Porque siempre hay un momento en que poner un límite. Siempre hay un momento en el que decir basta, esto conmigo no. ¿No? Eh, ustedes. Se dieron cuenta, por ejemplo, del comportamiento de determinados niños en una casa con los familiares. Pero, ¿qué pasa con aquella tía que viene? Que eh, los niños se portan distinto. Que saben que con ella no se juega. Porque en algún momento ella supo poner un límite. Supo decir, esto conmigo no. Y es muy buena, y la respetamos, y la queremos mucho. Y sabemos muy bien y tenemos muy claro que hay determinadas cosas que con la tía tal o con el tío tal no se hace. Y nos permitimos evidentemente una cantidad de otras acciones y cosas en nuestro entorno familiar y con nuestros padres y hermanos. Bueno, esa tía está en otro carril. Eh, esa tía no es cómplice de la situación... Y esa tía pone los puntos sobre las IES. Marca el límite en donde o hasta dónde llegan determinadas acciones de los demás. Y eso es, sin duda, lo que nos hace cambiar de vibración. Porque hay que ser el tío de todo nuestro entorno. El tío severo de todo nuestro entorno. Porque debemos... Saber poner límites y muy demarcados a las personas. Cuando el entorno nos sobrepasa, es cuando somos víctimas, cuando somos cómplices de todo lo que pasa. Para haber una víctima, tiene que haber un victimario, pero a su vez, tiene que haber una víctima. ¿Y por qué hago esa ida y vuelta? Porque se centra en la víctima, porque es la primera que se va a quejar de la situación, el hecho de que exista un victimario. Siempre es responsabilidad de uno lo que nos pasa. Cuando yo hago del tío que pone los límites, no hay nadie, por más uso de la fuerza que sea, que sobrepase nuestra voluntad está en nosotros el seguir padeciendo eso o el alejarnos de la persona ¿no? eso es también harina de otro costal porque hay personas que por diferentes trampas psíquicas que hay y la, el sentimiento es la primera trampa fundamental eh, creemos que amamos a la persona que nos maltrata eh, eh, ya sea el vínculo que sea que tengamos siendo eh, con su, eh, con su jef, padre, hijo, hermano, amigo, lo que sea este, Siempre hay desde el victimario eh, Una acción que nosotros este, nos sentimos víctimas Pero eh, nosotros otorgamos todas y cada una de sus acciones eh, Por esa cuestión del sentimiento Por esa trampa del, del sentimiento eh, Debemos dejar y muy en claro porque por algo queremos a esa tía, por algo la tía nos quiere eh, Solo que hay determinadas cosas que ya ha marcado que no se deben hacer con ella Y está fenómeno que así sea Bueno, eh, en todos los órdenes de la vida debemos saber poner nuestro límite Incluso en el ambiente vedette que es de, de nuestro relacionamiento Que son con nuestros jefes, son nuestro trabajo eh, saber poner límites cuando se nos ordena algo De una manera altanera, de una manera eh, imperativa O de mala manera, lo que nosotros llamamos de mala manera eh, Debemos claramente poner un límite allí Porque evidentemente estamos para cumplir este, una tarea específica para eso nos pagan para ello existen los roles pero no es un campo militar en donde la autoridad ahí es a ultranza y nada más no en ningún orden de la vida es así porque no nos adoctrinan para obedecer porque detrás hay valores como no los hay en el campo militar en donde pueden mandarte a hacer determinada cosa y para eso estás entrenado no hay en ti un valor un juicio de valor eh, vas a hacer lo que te han ordenado y por eso existen los desmanes enormes de la humanidad hecha de humanos por humanos ¿no? este, valga toda esta mención para darnos cuenta de que en realidad en el trabajo nosotros no estamos adoctrinados para nada y no estamos obligados a cumplir determinadas órdenes que no son eh, bien pedidas eh, debemos Tratar de apartar a esa persona Y tratar de poner un punto Van a ver que es mágico Absolutamente Porque podrán seguir tratando a los demás De la misma manera Pero van a ver que a nosotros no Porque Pedimos dos segunditos Para apartarnos Y es mágico eso Porque no importa que sea en el mismo ambiente La cosa es que si es dos metros Más allá de donde es pero que nosotros solicitamos ese, ese, ese nivel de apartarnos para hablar directamente sobre algo, es en es, es, este, digamos, es una acción que tiene un, un, un valor muy fuerte, porque es, es un símbolo muy fuerte el hecho de nosotros traer hacia nosotros a la persona, apartándola desde el lugar en donde emitió esa.. esa ese poder imperativo y cambiamos absolutamente los roles puede venir un segundito con todo respeto decimos este está obviamente en su derecho y yo voy a hacer lo que usted me ordenó pero le pediría que a quien más si podría solicitarlo de, de, de una manera por lo menos más humana ¿no? este, sería, sería muy bueno y aportaría mucho porque mi estado de ánimo sería otro también Y podría cumplirla de una mejor manera ¿no? Bueno, eso nos pondría también En un carril Este vibratorio Muy elevado Muy elevado Saltaríamos este, Grandemente Porque nos pondríamos este, Ese límite y, y nos veríamos a nosotros mismos Desde otro lugar Y es muy gratificante El de buena manera Poner en su lugar las cosas Con respecto a nosotros y con respecto a los demás Entonces Para pasar A un carril vibratorio Mucho más sutil Más evolutivo Y donde los demás nos respeten Debemos tomar acciones De nuestra parte Y esas acciones son decisiones las decisiones son los que nos hacen cambiar de carril vibratorio, dejar viejos valores, vernos como lo que éramos hace un tiempo, y es mágico, créanme que es mágico.